Hola, mi nombre es Laura Gordon, hoy quiero contarles eh, que llevo en el mundo de los seguros por mucho tiempo debido a que mis padres llevan por más de 30 años incursionando en este medio. Eh, tengo muchos recuerdos en mi mente cuando mi padre empezó a independizarse en el 2008 cuando creó su empresa Gordon Seguros. Él en la casa tenía mucha documentación, mucho archivo y era muy complicado para él en el momento en el que quería buscar un documento en específico de un cliente debido a que le tomaba mucho tiempo. Cuando nos fuimos eh, creciendo, cuando la empresa fue creciendo, incursionamos en el mundo de las plataformas tecnológicas y llegó para nosotros una solución muy pertinente que fue SoftSeguros. SoftSeguros ahora nos permite agilizar tiempo, espacio, documentos. En el momento de encontrar una documentación de un cliente en específico, podemos hacerlo en el lugar donde estemos, en el momento en el que estemos. Yo hoy les recomiendo a todos los asesores de seguros que no han incursionado en plataformas tecnológicas usar SoftSeguro porque es una herramienta que le permite... Eh, facilitar tiempo, agilizar tareas eh, adicional a eso estamos ayudando al medio ambiente en no imprimir tanta documentación